Otro choque cultural acerca de la Navidad aquí en México. Que rompemos piñatas. piñata en la Navidad. Eso sí es un choque cultural muy grande. Para ustedes solamente esa planta es Nochebuena o hay otro tipo de Nochebuena. También hay una cerveza. <risa> no, te... en serio. Para nosotros en nuestro país, Nochebuena es... Hola mis amores, yo soy Katherine Boyce, bienvenidos a un nuevo videoblog Yo el día de hoy me encuentro en una calle que se llama Moneda En donde vinimos a ver qué nos podemos encontrar porque se acerca la Navidad Y sobre todo la Navidad Mexicana es sumamente particular Por eso también vine con un experto para explorar esta área de la Ciudad de México Y para conocer, para aprender un poco acerca de esta tradición mexicana Así que aquí empezamos Y aquí me encuentro con el gran Che Che Cheche, cheche, cheche, che. Siempre me cantan esa canción. ¿verdad? Siempre te la cantan. Sí. ¿Por qué, Cheche? Che? No sí, sé, porque. Será porque suena como una corta. Oye. Un ¿Sabes que por ahí escuché? No escuché, más bien no, no, leí un comentario en donde decían que, no, que tú sí. te parecías a Krillin. Krillin. No, ah, de Dragon Ball. Ajá, de Dragon, de Dragon ya, Ball. seis puntitos? Sí, no, sí, no. me quito la hora. Eso. Oye, Cheche, tú nos vas a estar acompañando el día de hoy a explorar esta área de la Ciudad de México. ¿Más o menos qué crees tú que podemos encontrar? Pues mira, aquí te vas a poder encontrar de todo, de todo, Ya de me todo asusta, Cheche. Porque pues hay puestecitos que se ponen sobre la calle, donde venden bolsas, venden dulces, venden juguetes. Eh, ahorita que ya va a empezar la Navidad, pues venden cosas con temática de Navidad, Entonces vamos a encontrar absolutamente de todo. Oigan, esta área, la verdad, no o sé, sea, yo la verdad no había venido como que por este lado a esta hora de la tarde pero está sumamente llena, hay muchísimas personas pasando de arriba para abajo y eso esto lo estoy grabando hoy un día martes yo creo que va a estar bueno esto, entonces acompáñenme en esta super aventura el día de hoy Como les iba comentando pues desde ya se pueden notar un montón de puestecitos así en la calle como que una sabanita y te venden pues diferentes artículos desde sábanas maletas y todo tipo de cosas así que no sé yo simplemente voy a ver qué puedo encontrar qué puedo comprar en este día pues tan especial de maleta, de maleta, de maleta, de maleta, Ver pero algunas personas estaban como que Levantando sus puestecitos Súper rápido porque pues Al parecer esta actividad es Tal vez no registrada por el Gobierno entonces las personas tienen que levantar Esos puestos súper rapidito Antes que venga la policía Y tal vez los multe por estar eh, vendiendo en la calle de esa manera entonces por eso ustedes vieron que algunos iban corriendo de hecho esto está tan organizado que algunas personas pues también cuentan con se comunican a través de radios y a través de radios se dice que hey, viene eh, no sé, la policía o algo y así pues recogen todos los puestos y ya se van rapidito y cuando desaparece la policía vuelven nuevamente Oigan, y esta calle por aquí, es, o sea, hay bastantes buhoneros y todo eso, pero también hay tiene su parte histórica, su claro. parte gubernamental, ¿verdad, Cheche? Sí, porque pues eh, justamente al inicio de la calle de Moneda, que está al ladito del Zócalo, pues es el Palacio Nacional. Y aparte hay como otros tres museos aquí, justamente en esta calle, si no es que cuatro, porque no los conozco todos. pueden ver pues ya llegamos a la calle que estábamos buscando es bueno la verdad no es tan tan tan, tan larga o tal vez el lugar donde están los comercios no están extendidos pero lo que puedo ver hasta el momento es un montón de decoraciones de navidad y ya estaba preguntando a mi invitado acerca de esto y me comentó que en este lugar se encuentran muchísimos muchísimos muchísimos regalos y cositas accesorios que las personas utilizan para decorar <risas> para decorar sus casas en la época, en la temporada de navidad así que vamos a ver qué encontramos, vamos a explorar por allí, por estas callecitas a ver qué tal pero lo que sí les puedo decir gente es que por el momento pues esto está muy poblado, hay mucha gente <risa> con Cheche acerca un poco de cómo es la Navidad de México me estaba comentando acerca de la manera de adornar la manera de decorar y todo eso y me sí. mencionó algo de Nochebuena sí, Nochebuena es una flor una flor roja que eh, eh, la empezaron a usar precisamente para adorno eh, el nombre en agua era Cuehuel we, we'll Sochi <risa> algo así, algo así, se me el nombre pero eh, la empezaron a usar como de adorno, justamente en la época colonial, para estas temporadas navideñas, año nuevo y además eh, antiguamente también lo usaban como una planta medicinal. ¿Para ustedes solamente esa planta es Nochebuena o hay otro tipo de Nochebuena? Eh, bueno sí, también hay una cerveza. <risa> no, ¿En serio? Sí, mira, hay, unas, hay una marca <risa> que solamente sale en esa temporada que se llama Nochebuena. ¡Oh my gosh! Bueno, <risa> vamos a ver si la podemos probar y estamos aquí en México para esa fecha para probar la Nochebuena. Se dan regalos en Nochebuena aquí en México. Sí, eh, justamente, bueno, eh, depende mucho de las familias, pero por ejemplo con mi familia eh, hacemos la comida, eh, compartimos pues ahí los momentos en familia y hacemos intercambios, eh, rompemos piñatas. Piñata en la Navidad, eso sí es un choque cultural muy grande. Cuéntame acerca de eso, amigo. Pues mira, eh, diciembre, a, eh, la, creo que por ahí de la primera semana, empiezan a hacer unas posadas, que es como uh -huh. una representación de... De que va la gente, pues haciendo una peregrinación y eh, de ahí pues dan como el nacimiento a, al niño Jesús. Entonces, eh, dentro de esas festividades, pues la gente celebra, hace fiesta, ¿no? Por un nacimiento. Lo del romper la piñata es más como para... Eh, romper las malas vibras y wow. todo esa parte. Pero quién, por lo general en nuestro país rompen la piñata los niños muy pequeñitos sí. y solamente se rompe piñata en cumpleaños, oh. no en Navidad. Entonces aquí cuando rompes la piñata, ¿qué, va, qué te va a caer de las allí? Las posadas. Mira, originalmente y tradicionalmente era fruta. ¿Ah, fruta? <risa> Ahorita ya <risa> la han cambiado mucho y pues han puesto dulces, en ocasiones a veces que ponen dinero pero tradicionalmente es con fruta y también eh, la, las piñatas tienen como cierto significado tradicionalmente las piñatas las hacen con siete picos y cada pico representan los pecados capitales eh, entonces ya de ahí eh, las rompen precisamente como para despejar las, las malas vibras, los siete pecados y pues todo eso normalmente es después de la posada, después de que se arrulla al niño de hoz eh, sea, sea, o sea en las posadas o en la nochebuena. <risa> sí, yo estoy a ver. No, en la nochebuena. Estoy traduciendo de posada nochebuena. Cabe mencionar también que, por ejemplo, como les tocó lo de Día de Muertos, que era muy diferente en cada región. Sí, era súper distinto. También en algunas, en algunos estados, en algunas regiones tienen sus tradiciones locales. Mi abuelita ponía nacimientos, o sea que adornan una parte de la casa como pastito, ponen animalitos, corrales y hacen el, el, pues la presentación donde está la cabaña donde nace el Niño Dios y ahí uh -huh. ponen el, el Niño Dios así es como lo, lo hacía mi abuela y en muchos sí. lados su tradición es hacerlo pero uno enorme, enorme. No, en todo increíble. el barrio Y estamos por acá todavía explorando y estamos como que el mercado sí yo, yo le diría un mercado callejero tianguis. Hay de Un tianguis Oye, sí, un tianguis en Nahual también creo que, que es Y nada, hay de todo un poco, miren estas medias tan bonitas celebras la Navidad aquí en México? Yo, la verdad, no celebro la Navidad. ¿Qué haces en esa fecha? convivir con mis vecinos y terminar muy ebrios, pero no, no celebramos la Navidad. ¿Cómo celebra usted con la, la Navidad, Navidad, bella dama? Uy, con mis hijos. ¿Y qué hacen? Comen uh, algo especial. Eh, cenamos. Cena. Muy ¿Y, y le regalan regalo, le dan regalos a los niños o no. Yo les doy a ellos. ¿Sí? A todos, sí. Está bueno. acabo de encontrar algunas esferas de navidad son esas que están ahí atrás esas esferitas están a 100 pesos por 32 piezas ustedes tienen que saber que 100 pesos son 5 dólares y 32 piezas de esas por 5 dólares la verdad miren eso o sea serían cuatro 32 piezas de esas sí, por eh, solo que esas son, esas son de otro diseño entonces por eso cuestan poquito más pero estas yo creo que han de estar más baratas Encontrarme con estos arbolitos chiquitines que están aquí, gente. Me ha encantado. Cuesta solamente 30 pesos. 30 pesos y tienes un arbolito en tu casa. 30 pesos aproximadamente. Un dólar 50. Un dólar 50. Le pones su lucecita, sus regalitos, sus cositas y ya tienes un arbolito. Nos decidimos en llevarnos un arbolito. Así que elegimos. El arbolito negro, primer arbolito negro que yo veo en mi vida, me lo voy a llevar aquí en México. Oh, no. Al <risa> arbolito negro igual casi no había visto, pero yo pienso que se va a ver muy bonito. ¿Con qué? Con necesitas cosita blancas, necesitas blancas. Wow. Se ve y bonito. Unas enteras. fíjala, aquí no tiene, pero igual o plateadas o doradas. Lo que, andán, lo que te Gente, ya estamos por aquí comprando los adornitos del árbol de Navidad negro que acabamos de comprar. Encontrar este puestecito donde venden Unos manteles para la mesa y todo eso Y le digo allí, dice, mi mamá Se volvería loca en México con todas Esas cositas para poder Decorar la casa en Navidad y todo eso Súper, mamá no te llevo porque ya la maleta Va pesada, pero para la próxima mamá eh, Miren, aquí me encontré Estos listones que están acá y al final pues Puedes hacer estas decoraciones tan bonitas Acá la venden solamente en 30 pesos, un dólar con 50 centavos. este lado hasta ropita para el perrito pueden encontrar para la navidad vestirlo de Santa. Allí hay piezas de 150 de diferentes precios y obviamente para cachorros de distintos tamaños. un poco de cómo celebran la Navidad aquí en México Aquí en México pues obviamente es un país lleno de tanta cultura, tanta tradición, tanta historia, tantas costumbres Que obviamente hay que aprender, hay que conocer, hay que preguntar Y por eso hoy nos acompañó nuestro especialista, nuestro invitado, Cheche, ustedes ya lo conocen y nada gente, espero que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo este video, lo hice con muchísimo cariño también para todos ustedes Recorriendo este pedacito aquí cerca del Zócalo de la Ciudad de México Acá están mis amigos, acá anda Gise, aquí está Cheche Gise acaba de hacer también un video para su canal, se lo voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información Y Cheche, nuestro invitado especial, muchas gracias amigos, de verdad gracias, gracias en serio por sacar tu tiempo por guiarnos y por enseñarnos un poquito más de, la tra de las tradiciones mexicanas entonces también lo va a compartir el canal de Cheche aquí abajo en la cajilla de información y bueno, <risa> despidanse ustedes a ver <risa> ¡Ay! ¡Tiraron besitos! ¡Qué lindo! Bueno, yo no yo quiero que se suscriban a mi canal si no lo han hecho, por favor denle click a la campanita para que activen las notificaciones y no se olviden que estoy haciendo una dinámica en donde ustedes pueden ganarse una videollamada conmigo, con Gise, solamente si Siguen esta indicación en el primer comentario que les dejé aquí abajo de este video. La persona que comente de primero, debajo de ese comentario, pues va a ser acreedora a esta videollamada. Los dejo con un beso. Los amo demasiado. Bye, bye.